Bueno, ya ha terminado la primera parte eh, de la audiencia de este primer día de Salvatore Mancuso, han entrado en un receso y eh, ha tocado muchísimas personas, ahorita precisamente unos minutos antes de terminar la primera parte de este primer día de audiencias, pues se refirió a la familia Géneco. Familia Eugénico que desde el departamento del Cesar le pidieron también ir al Cesar para conformar grupos paramilitares allí. La familia Eugénico es la familia directa del esposo de la periodista directora de la revista Semana Vicky Dávila. Eh, así pues que eh, esto... Eh, esto va a, a estar caliente, estas declaraciones creo que eh, de este señor van a tocar a muchísimas personas y aquí les dejo parte eh, de esa última eh, declaración de hace solamente unos minutos donde se refiere a la familia Geneco y nuevamente también a eh, Fedegán y nuevamente también a Pacho Santos. Claro que sí, su señoría. Vinieron solicitudes de todo el país. De el César Logénico, en cabeza de Jorge Génico, de el Magdalena, eh, hubo varios ganaderos, no recuerdo los nombres, pero se los paso en, en el transcurso del, del Día de la Diligencia. En los Montes de Amarilla, el mismo eh, Jorge Bisbal. Martelo, que era el presidente de FEDEGAN, el, el director de, de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, que fue ministro del Interior después, Sabas Pretel de la Vega, él nos trasladaba la, las preocupaciones del gremio. Bueno, como ustedes pueden ver, eh, este señor eh, está hablando. Ha mencionado también en algo otros apartes que iremos eh, subiendo aquí a nuestras redes sociales a eh, tres o cuatro personas que tiene, tu, tuvieron una relación directa con el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero sobre todo ha tocado a muchos militares y policías, mucha gente de, de, de la fuerza pública en Colombia, y él asegura incluso que él fue entrenado y preparado directamente. ...por el Ejército Nacional, que ellos fueron los que le brindaron asesoría... ...pero también lo entrenaron para eh, la conformación de grupos eh, paramilitares en el país. Así pues que eh, no se pierdan... Eh, todas las declaraciones de este señor a través de Reacción Revista Digital en una hora más o menos volveremos otra vez en directo desde la JEP y estaremos constantemente contándoles a ustedes los pormenores los más importantes también detalles de, estas, eh, de esta entrevista para que eh, comiencen ustedes a tener una información porque estoy seguro que la mayoría de la información importante que eh, pudiera subsitarse dentro de estas declaraciones no saldrá en la prensa tradicional en Colombia Colombia. Así pues que todos invitados a que nos acompañen a partir de las 2 de la tarde nuevamente en Reacción Revista Digital, donde estaremos eh, eh, mostrando en directo eh, la, uh, declaraciones, las declaraciones de eh, Salvatore Mancuso, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos. Bueno, un abrazo para todos, muchas gracias. Yo soy Jenner Usuga, síganos en nuestras redes sociales, por favor, importante, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube y en TikTok. Un abrazo para todos. Chao.